Estamos acá en la Universidad del Biobío donde estamos viviendo el proceso de matrícula 2018. Te invitamos a conocer la historia de los nuevos alumnos que hoy se suman a nuestra universidad y que vinieron a decir, yo soy UBB Hola, mi nombre es Rodrigo Jara y entré a estudiar Contador Público y Auditor. Mi nombre es María Gracia Romero y voy a entrar a Enfermería aquí en la Universidad del Bio. Bío. Bárbara Saavedra y me matriculé en la carrera de Pedagogía en Educación Física. Tomás Valdés y entré a estudiar Ingeniería Civil Informática. Daniel Ramírez y hoy me matriculé en la carrera de Diseño Gráfico. Josefino Cruz y entré a estudiar Pedagogía en Inglés. Yo elegí la Universidad del Bio Bio por más que nada la vocación, el prestigio, la calidad docente y por todas las recomendaciones que me han llegado. Elegí la Universidad del Bio Bio porque creo que tiene buen prestigio y me va a ayudar esta carrera a ser un profesional. Estoy contento, espero que igual sea un logro y me ayude en mi vida. Elegí la Universidad del Bio Bio porque tiene gratuidad, porque también me queda cerca de donde yo vivo y porque tiene mucho prestigio. Y me gusta. Elegí la Universidad del Bio, Bio porque es la única universidad pública de la región y del sur de Chile. Bueno, elegí la Universidad del Bio, Bio porque está acreditada con las becas y gratuidad porque además está en mi ciudad, aquí en Chillán. Elegí la U del Bio porque han habido dos años que he venido seguidos a la Castilla y entonces tengo relación con mucha gente y desde el quinto que me gustaba pedagogía en inglés. Bueno, como el sueño de toda familia es que los niños sigan estudiando y una universidad acreditada y como familia feliz de que pueda seguir estudiando y realizar los sueños y metas que tenga. Es un gran paso para ella en realidad y bueno, lo único que le podemos dejar los papás, a los hijos son los estudios y que haya entrado a la Universidad del Bio Bio para nosotros significa mucho en realidad. Yo soy UBB. Yo soy UBB. Nosotras somos VB. Yo soy VB. Ahora, Ahora somos VB. Yo soy VB.